Buenos días, Angélica, buenos días a todos los que nos están escuchando. Así es, estamos a, a, a breves instantes de comenzar esta jornada que esperamos que sea eh, masiva y donde podamos discutir y definir también cuáles son los pasos a seguir para realmente eh, lograr que haya asambleas en toda la provincia que nos permitan poner en pie un plan de lucha. Porque bueno, hoy en Centenario, en Plotier, en Oquén Capital y en otras seccionales se está llevando adelante una jornada que eh, implica que estamos necesitando salir a luchar. Y es un reclamo nacional, porque también, digamos, en Capital eh, hubo un gran paro, eh, casi por los mismos reclamos que tenemos acá. Exactamente, a los compañeros les intentaron, eh, va, está, la RETA definió poner los sábados las capacitaciones, además de la hora extra, uh -huh. eh, y se plantaron desde las bases, desde las escuelas, y les impusieron a sus uh -huh. conducciones sindicales eh, el paro porque eh, en realidad hay una discusión muy profunda de qué hay que hacer con la educación pública uh -huh. eh, y que quieren eh, tirarla sobre nuestras espaldas, como está sucediendo también en Neuquén. Y en ese, en ese marco mañana continuamos con todo el debate que tenemos a nivel inicial, porque venimos, ya realizamos una jornada muy exitosa y mañana nos volvemos a encontrar. Así es, las compañeras a nivel inicial están eh, muy movilizadas, así se demostró en uh -huh. la jornada unificada que hicimos en su momento, eh, pero necesitamos seguir juntándonos a discutir por qué la reforma continúa, porque en breve van a empezar las inscripciones eh, para la matriculación para la el 2023 multisala. y estamos haciendo una discusión de cómo va a ser esa matriculación. Nosotros opinamos que debemos, eh, que la matriculación debería ser eh, en salas por edades, uh -huh. de 3, de 4, de 5 y en todo caso, si el jardín lo requiere, pensar. Eh, qué tipo de combinaciones hacer, de 3 y 4, de 4 y 5, cuando, se, cuando corresponde, uh -huh. en qué condiciones eh, y con qué material, digamos, ¿no? para, para realizarlo. Pero lo cierto es que se ha intentado aplicar una escuela infantil sin crear nuevos edificios, uh -huh. sin crear nuevos cargos uh -huh. eh, y sobrecargando a las compañeras, no hay preceptores exclusivas, eh, entonces resulta ser que se aplica una reforma que en la letra parece ser muy progresista uh -huh. y da respuesta a las necesidades de la clase trabajadora que manda uh -huh. a sus hijos a la escuela pública, pero en definitiva... Es flexibilización, es cambiar el paradigma, digamos, a un lugar de contención y no de aprendizaje como ha sido a nivel inicial. Sí, y amontonar niñas y niños, porque la verdad es que si no se crean nuevos jardines, uh -huh. eh, es en los lugares que hay amontonar niños. Por eso eh, mañana en el Jardín 77... Eh, vamos a reunirnos con las compañeras de nivel inicial contra la reforma educativa y también por un programa de lucha exactamente, queremos empezar a discutir nuestro pliego porque el año que viene el pliego de Aten eh, tiene que ser discutido desde la base esto fue Aten Capital les canta a las 40 el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato